Hola chicos, ¿qué tal? Eh, estoy en casa hoy. Normalmente grabo en el campo, pero hoy no. Lo voy a hacer en casa. ¿Por qué? Porque estoy cabreado. Estoy súper cabreado. Y os lo explico en la segunda parte. ¿Por qué estoy cabreado? Estoy súper cabreado por el sistema de impuestos aquí en España. ¿Qué pasa con los impuestos? Pues, muchas cosas. Pasan muchísimas cosas y ninguna buena. Aquí en España, mira, yo acepto a 100% que yo no estoy en Inglaterra. No estoy en España. y venido aquí, precisamente por el clima y por mi familia eh, política y por mi mujer. Entonces, yo acepto la responsabilidad de estar aquí. Sin embargo, todavía tengo que quejarme mucho de, del sistema que tienen aquí. ¿Qué pasa? Os explico. Es algo muy muy muy sencillo. Cada año tienes que pagar impuestos cada tres meses aquí en España. En Inglaterra una vez por año. Aquí cada tres meses tienes que hacer las cuentas y todo. Y tienes que pagar el 21% de todos los, los ingresos después de, de los gastos. ¿no? Quitar, quitarle los gastos de, de, de todo pero típicamente pagamos Cintia y yo hasta 4000, mil de más cada año pagamos demasiado luego al terminar el año ellos, yo tengo que hacer los cálculos otra vez y ellos dicen bueno, os tenemos que devolver cinco mil euros, vale entonces, durante, por ejemplo, durante 2019 íbamos pagando impuestos como Dios mandaba. ¿Vale? Al terminar el año, Sergio, el gestor, dijo: Bueno, Gordon, habéis pagado 5.000 de más. Así que eh, Hacienda os va a devolver 5.000. ¿Vale? ¿Qué pasa? Pues. Los 5.000, Hacienda tiene un año, ¿vale? No tiene que pagarte nada hasta el 31 de diciembre de 2020. Así que se queda con los 5.000 un año, 12 meses, 12 meses, ¿vale? Eso me cabrea un poco. No, me cabrea mucho. Un poco no, un poco mucho. porque, Porque es mi dinero. ¿Y qué hacen? ¿Qué hacen con mis 5.000 euros? ¿Qué hacen ellos durante un año? Los usan, ¿verdad? Para sus fines diabólicos. Vale. Pues llegó el 31 de diciembre y no llegó el dinero. No llegó a la cuenta, así que tuve que hablar con mi gestor. Sergio, ¿qué está pasando? No ha llegado el dinero. Han pasado... 12 meses, eh, eh, y fijaos, eh 12 meses de 2020, pero habían tenido desde el tercer mes de 2019 dinero de más, eh nuestro dinero, muy mal, pues no ha llegado, no ha, no ha llegado, y luego eh, salió que... que eh, para ellos, ellos decían que no habíamos pagado tanto y que habíamos pagado cuatro menos de lo que habíamos puesto en, en, en la declaración y que no solo nos iban a cobrar la diferencia, sino nos van a dar sanciones, que es una multa y es una multa de mil euros por haber puesto información falsa en la declaración. Pero no es información falsa. La verdad es que hemos pagado esa cantidad de dinero. Se ve en el banco. Entonces estamos en una lucha, en una lucha entre Hacienda, mi gestor y nosotros. ¿vale? Entonces mi gestor me ha dicho Gordon no te preocupes, lo voy a resolver yo, ¿vale? El problema es que el gestor me dijo eso el año pasado y luego me dijo eso hace un mes, pero esta vez el gestor me ha dicho, no te preocupes, me encargo yo, Gordon, me encargo yo y, yo voy y, y van, a, van a quitar las multas, no vais a pagar ninguna sanción y vais a tener el dinero así que yo estoy en, en el momento de tener que esperar pero confiar en mi gestor estoy en, en cero estoy a cero en, en, De cero a diez, 10 siendo confianza total y cero siendo nada de confianza estoy en cero en este momento porque, porque no me fío, y no, no por él, ¿eh? los gestores aquí en España tienen mala fama, tienen mala fama, de mucha labia y poca chicha, como dicen, hablan mucho, pero hacen muy poco. Vamos a ver, vamos a ver, pero si yo pago una sanción por no haber pagado lo suficiente, Después de haber pagado 5.000 más, voy a cabrearme eh, mogollón, mogollón. Ya estoy cabreado, pero yo sé que tengo, estoy al nivel 5 de cabreado, nivel 5, ¿vale? Entonces te, tengo 5 niveles más en cuanto a cabrearme. Y no es el dinero, no me importa, no me importa. Es el principio, es, es, es, el, es el, el qué hacen quedándose con mi dinero y, y no es es un problema fácil de arreglar, fácil de arreglar, fácil. Solo tienen que entrar en el sistema y ver lo que hemos pagado, pero no son capaces de hacerlo. ¿Por qué? Porque estamos en el mundo del funcionario huevón. Los funcionarios huevones. Y, oye, no estoy hablando de todos los funcionarios. He conocido a unos funcionarios de maravilla. Pero hay muchos que son huevones. Y no quieren levantar ni un dedo. Así que cabreado estoy. Cabreado estoy. ¿Vale? Pero confío en que se, se, se va a arreglar. ¿Vale? Y si no lo arregla Sergio, lo arreglo yo. Voy a bajar y a hablar con los de Hacienda con tranquilidad. Chicos, deseadme suerte.